Hola, ¿qué tal compis? Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Y pues bueno, si no me conocen, me presento. Yo soy Luis y bienvenidos, bienvenidos sean a IBS Games. Y pues nada, eh, hoy estamos con la review de esta arma, de esta preciosa arma, la pistola de dardos venenosos, que tiene 3 de daño, 3 de alcance, precisión 3 y agilidad 4. Bastante buenas estadísticas para una pistola es una pistola que tiene un efecto de veneno y pues bueno esta arma la estamos ganando actualmente en esta semana del summer camp 2020 así que si ven este video en un año siete meses yo no sé cuándo pues igualmente le servirá porque acá está la review y pues miren es bastante buena es un arma que de Mediano y corto alcance sirve bastante compis, Les va a servir bastante Les va a venir bastante bien de mediano y corto alcance Pero en un mapa grande de largo alcance No les va a venir tan bien No les va a venir tan bien esta arma Porque la verdad es que no, no hace mucho daño Además de que no llegan las balas hasta por allá tan lejos eh, por ejemplo en el campo real no les va a servir creo que se llama campo real no sé. Bueno no les va a servir muy bien esta arma en, en mapas tan grandes como ese o en el mapa ese que hay un barco Pues no les va a servir tan bien pero sí es un arma muy buena miren como ven le, un, le doy un tiro a Vulcan ahí y lo mato muy lento lo mato, pero lo mato a la final. Así que eh, va matando gradualmente con su efecto de veneno. Y pues... Eh, no sé, ya sé que nadie me preguntó. Pero les comento por si en algún momento me quedo pausado en este video, en esta review. Estoy viendo mientras hago esta review un partido de la Juventus. Así que si me quedo pausado o algo así. Pues... ¿Será por eso? <risa> Así que pues nada, miren, miren qué arma tan buena. La verdad es que mata de un solo tiro, dos tiros. Ya si la gente va con antis, si va con ropa que quita el daño, pues ahí sí se complica un poco. Porque me pasó bastante que intenté usar esta arma en esta semana que es especialmente de pistolas. Y pues la gente a veces no, no los lograba matar. Porque tenían muchos anti o tenían... O no sé si eran hackers, no sé. Pero de verdad que usaban bastante, bastante ropa que disminuía el daño en esos. Así que pues con tanto anti prácticamente todas las armas son así. Todas las armas se pueden nerfear un poco últimamente. Eso es algo bastante feo de respawn. Si están indecisos entre sacar o no sacar esta arma pues les recomiendo que la saquen 34 bajas me hice ahí vaya bastante bien les recomiendo que la saquen si no la tienen claro que sí porque si la tienen pues no sirve mucho sacar una skin la verdad es bastante bastante esfuerzo para para una skin nomás la están regalando ahora mismo acá ya se los digo, si ven este video en unos 6 meses, eh, omitan esto. Prácticamente pueden pasar al minuto que les voy a dejar por acá. Pero bueno, sí, esta es, esta es la arma y esta es la skin que están regalando ahora mismo. Ustedes verán con esta review si les parece, si no les parece buena. Ya les digo que acá no usé ningún tipo de potenciador que aumente la el daño o algo así así que pues ya es decisión de ustedes si quieren esta arma si la quieren conseguir o no la quieren conseguir les dejaré unas partidas también en, en multijugador para que miren qué tal va en multijugador aunque con mucho p pues es difícil a veces pero si sí, eh, prácticamente esta sería la review de esta arma Así que yo me voy despidiendo, muchas gracias, muchas gracias por ver este video chicos, si les gustó denle un like, suscríbanse, si eres nuevo y es la primera vez que te pasas por este canal, pues suscríbete porque me tiene indignado de verdad, eh, el 90% de la gente que ve este video no está suscrito, es como ¿por qué? por favor, ¿qué es lo que les pasa hermanos? Así que nada, eh, muchas gracias por ver este video, un saludo a todos, un saludo a los viejos, un saludo a, a la novia, a todos por ahí. Y pues nada, me despido, espero que les haya gustado este video, que hayan pasado un buen rato, que salgan a disfrutar la vida con sus debidas medidas de bioseguridad. Claro que sí, y pues nada, nos vemos, hasta la próxima. We'll be right back. Ok, o sea, ya estoy en multi, pero miren, es que es imposible matar a alguien con esta arma. Eh, ya sé que es algo P esta arma también, pero miren la, el tipo de armas que llevan. Puro Masca, digo Masca, no. <risa> masca gay, no, esa es otra arma. Puro escupe Gays, así que no, hermano. Eso, oh, bueno, ahí me salió bastante bien. Pero no, sí, prácticamente para que se hagan una idea de qué es lo que hay en multi, pues esto es lo que hay en multi. Esto es lo que tenemos últimamente. Miren esto, o sea, miren esto. Eh, puros ese por todo el, el maldito juego. Yo ya lo había comentado en el video anterior. Y pues, hacerte hacerte por una vez en la vida, hacerte algo. Aunque era muy lógico, la verdad. Aunque era muy lógico. Y pues nada, ya, ya. No sé ni por qué comento esto, pero bueno. Nos vemos hasta la próxima hora, sí, chicos. Y nada. Hasta la próxima.